Muy buenas, en el presente video vamos a hacer una demostración de lo que sería la corrección del primer parcial del laboratorio e de introducción a la informática. Vamos a abrir por acá el mismo. Y este video va a servir de referencia para que cada uno sepa el, la puntuación que obtendría en su parcial. Vamos a revisar un caso cualquiera. Por ejemplo, sabemos que el parcial tenía 5 preguntas de 3 puntos cada una, lo que totaliza en unos 15 puntos. Así que vamos a comenzar con este primer caso, donde podemos ver que obtuvo un 57% promediando, pero vamos a hacer la revisión para que se vea la puntuación real en base a 15 que debería tener. Nos vamos a ir por acá. Habían preguntas compuestas por varias respuestas y esta es un ejemplo de ella. Por ejemplo, esta pregunta dice, los siguientes son dispositivos de entrada y salida, dispositivo 1, dispositivo 2, siempre y cuando tal dispositivo tenga la propiedad tal. Como bien indica acá la retroalimentación, la respuesta correcta es, los siguientes son dispositivos de entrada y salida, monitor y memoria USB, siempre y cuando el monitor, que era la respuesta correcta acá, tenga la propiedad táctil, es decir, que se pueda tocar con las manos y ejecutar acciones en él. Si el monitor no es de entrada y salida, automáticamente esa pregunta deja de ser correcta. Por lo que, para este participante, la única parte correcta dentro de sus respuestas fue la palabra monitor. Ya sabemos que aquí podría ir memoria UCB y monitor, siempre y cuando se repite nueva vez monitor, tenga la propiedad táctil. Esa era la respuesta correcta. Vamos a observar otra pregunta. Y acá nos dice, el siguiente dispositivo es considerado solo de salida si no tiene la propiedad. Y aquí otra vez vino el tema del monitor. El siguiente dispositivo, monitor, es considerado solo de salida si no tiene la propiedad táctil. Aprovechamos el momento para recordar que un monitor es generalmente un dispositivo de salida o solo de salida y que cuando tiene la propiedad táctil entonces se convierte en un dispositivo de entrada y salida. Eh, es por eso que, por ejemplo, en esta pregunta se le va a asignar 0 porque ninguna de las dos respuestas son correctas y en el caso del anterior que tenía cuatro palabras y solo uno fue, una fue correcta entonces la puntuación ahí de 3 es 0.75 recordando que cada pregunta vale 3 puntos de los 15 que tiene el parcial comprendido por 5 preguntas así que 0.75 en esta, en la siguiente dice Microsoft Teams es una herramienta que permite, esencialmente la respuesta era grabar en vivo y también invitar usuarios a reunión, por lo que aquí tiene una parte que es correcta y ahí tendría unos 0.5 en esta pregunta vamos ahora a proceder a actualizar la calificación de esta misma y bien ya puedo notar que ahí tiene los 0.5 de lo que vale esta pregunta porque respondió una de dos alternativas que tenía vamos a seguir con la siguiente pregunta tendría siendo la número 4 ya y dice, los siguientes, que eran dispositivos son dispositivos cuya función es solo la entrada de datos entonces, la respuesta correcta acá eran mouse, teclado y escáner eh, aquí cabe aclarar que aunque no respondió en el orden que se esperaba, pero tiene algunas respuestas que son correctas. Por ejemplo, mouse es correcta, aquí está, teclado también está, y escáner, por lo que aunque el sistema le contabilizó que tenía las respuestas malas, simplemente no estaban en el orden que se esperaba, pero las respuestas estuvieron todas buenas. Así que vamos a corregir esta pregunta. Y le vamos a decir que todas fueron correctas. Revisando manualmente el parcial. Aplicamos y continuamos. Vamos a ver la pregunta número 5 o la última y nos dice que el monitor es un dispositivo, el, un monitor táctil, perdón, es un dispositivo solo de salida y ya con la pregunta 1 y 2 sabemos que esa respuesta es falsa ya que un monitor con propiedad táctil se convierte en un dispositivo de entrada y salida. Por lo que aquí la respuesta correcta era falso y tal cual como dice la retroalimentación. Corregimos la puntuación de esta pregunta. Vamos a decirle acá que falso es la respuesta correcta. Y le hemos indicado cero por pues, la respondió de una manera incorrecta. Ya hemos calificado y evaluado todas las preguntas que le salió a este participante en su examen, por lo que ahora debe tener una puntuación de acuerdo a todo lo que obtuvo. De paso, esa puntuación va a ser en base a 15 y también hay que notar acá que él tiene varios intentos. Debieron ser máximo dos. Por lo que lo que se calificó en este primer intento es lo que sería su nota. Que si la sumamos. Vamos a ver. 0.75 más 1.5. poniendo por acá ahí llevamos 2.25 más 1.5 en la siguiente pregunta vamos por 3.5 indicamos que en esta estuvo correcta y la puntuación acá es 3 vamos en 6.5 y la última pregunta fue 0 así que el participante acá 6.5 sería su calificación en esta en este intento ojo se le va a asignar la puntuación que tenga mayor en cualquiera de sus intentos por lo que habría que revisar igual que como hicimos hace un momento todas las cómo le fue en los demás intentos y se, va, se le va a aplicar la nota que haya tenido mayor puntuación para no alargar este video lo vamos a dejar hasta acá y ya pudimos ver recapitulando que se va a estar revaluando el parcial y asignando las calificaciones según las la respuestas dadas ya sean acertadas o no y en base a 15 como debe ser pues 15 puntos es que vale el segundo parcial lo dejamos hasta aquí por el momento y que este video sirva de muestra para todos los demás participantes de los diferentes grupos. Hasta una próxima. Bye, bye.